Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Yo soy Rextro y estamos haciendo un nuevo gameplay. Que exactamente son las misiones extras que en el downtown. Y bueno, vamos a hacer la misión que es Deer Bike Danger, que es en la moto y es un nuevo torneo. Y bueno, vamos a empezar. Como pueden ver, estoy en sexto lugar y todo lo demás. Pero la mejor táctica de todo esto es esperarte un poco. Ya que si te esperas, vas a ir al primer lugar. Pero si te desesperas, vas a perder entonces como pueden ver yo primero es esto primero y a tiempo pero me esperé un poco y que al sexto lugar lo primero que hay que hacer es llegar y ir un poco lento lento lento y tratar de abrir espacio para así llegar y ahí, como decir llegar primero entonces ya estoy primero como pueden ver abrir un poco de espacio y ese es el chiste de esto esa es la lógica nada más lo único que hay que hacer es abrir espacio o sea, irte a un lado no irte por el lado así como que más difícil que es atravesar así y los árboles, <ríe> entonces, los árboles y bueno así vamos a llegar más rápido a los checkpoints pero sí hay que acelerar un poco para que los demás no te cojan ventaja ni se quieran como se puede decir te quieran llegar y alcanzar entonces lo que hay que hacer es siempre es tratar de ir lo más rápido posible y abrirte un poco de espacio nada más eso es todo y como siempre adelantarte primero el que ellos, porque si te quedas atrás bueno te vas a perder el único de esto es que tú ganes y quedes primero ahí como pueden ver hoy no sé por qué me golpeé, pero bueno, así es la vida y así pasa Exactamente por aquí hay un pequeño error Porque si tú te caes y te quedas aquí. O sea, que es un juegazo, me parece que tiene muchos errores todo como todo, no nada es perfecto, los seres humanos tenemos errores Estamos ya casi llegando y finalizando y como siempre Llegando primero, a ver cuánto será mi tiempo exactamente Y bueno, creo que ya este es la última vuelta y llega el último checkpoint y llegó primero. Oh sí. Slim Home. Y bueno, he ganado 1000 y la primera posición, la posición número uno y, y un nuevo, mejor tiempo. Entonces vamos a ver cómo nos fue. Exactamente un, un minuto 56 y el, el, el, el, el, el, el número uno. Hasta la próxima su red.